Vengo a desmentir un rumor que dice como que en realidad fans de Super Junior son como racistas Y esa weá es mentira Porque Le voy a decir que yo logré obtener el número E5 eso quiere decir que las condiciones aplican igual para todos y que si bien para Inky Gallo se dio la restricción de que los coreanos tenían que pasar siempre primero que los extranjeros a grabar los shows de música, y ya para Music Bank ya ha demostrado de que si tú cumples con todos los requisitos y te portas bien no va a haber ningún problema. También siempre pueden no ver las dos partes del asunto. Si viene una decisión súper injusta, la que pasó para Inky Gallo le voy a contar. Inky Gallo decidió que si eres coreano tienes la posibilidad para pasar primero a entrar a ver a su y luego todos los cupos que dejen los coreanos que no se usen eh, los pueden usar los extranjeros no fue equitativo pero, pero ahora vemos el caso de music Band. damos cuenta que es totalmente lo contrario sino que el primero que llegó el primero que entra da lo mismo si eres coreano o eres extranjero basta con cumplir las normas tienes que meterte a la página y ver lo que te piden no es tampoco algo de otro mundo si se fijan mi número dice e 15 E1 significa que soy de la clase 1 es decir de la prioridad número 1 pero con todos los requisitos el número 5 quiere decir que soy el 5 de la lista o sea que yo voy a ver junior en primera fila y soy el quinto en entrar al estudio esto es muy bacán, le voy a mostrar lo que me pidieron poder acreditar te piden los dos álbumes, siempre te hacen abrir los álbumes ¿eh? como para ver que adentro estén los CD no sé por qué en realidad porque quien chucha podría tener un álbum sin CD pero bueno pues, ¿qué pasa? además te piden tener esto que es el comprobante de que hiciste la descarga del single a través de algún sistema de carga oficial que eso te ayuda al grupo para que pueda aumentar sus ventas y te piden tener el light stick oficial cualquiera, pero que sea oficial me duele el brazo! Oh. Estoy con mi amigo japonés que es fan de... Hichol, Hichol. y vamos a ver a super junior también él también está en la fila con nosotros así que le voy a mostrar a otro amigo y ahí voy a compilar conmigo Bye bye ¡Habibi! Mucho, mucho. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué no estás en la escuela? Tienes que estudiar. Ella es mi amiga Afra. Hola. ¿Cómo estás? Alejandro. Alejandro. Esto es bueno, es muy raro. Me cago en Me Afra. ¿Qué chucha dijo esta mujer? ¡Gracias! ¿Qué voy a estar hablando, vean? Estamos acá con... Javiera. Angelica ¿Pusieron el número ya no? Sí o sea, ver, que somos, que somos la reserva ¿La Somos literalmente no las dos. Reserva. Probablemente no dos. vayan a entrar entonces Estamos cagando el frío Super helado, ojalá entremos luego ¿Qué hace? Hola Aguantando el frío ¿Qué hace? Aquí, medio tratando de subsistir porque hay mucho por ello Bueno, ya Vali verga, adiós ¿Por qué? What? The people in my in the video where you were like unboxing your albums, no. they were saying like, oh she's so lucky like, she got Tommy, yeah. I'm so jealous of her, like, she got Tommy, they they want Tommy well. yeah. too. See Ponemos nuestra tarjetita para abajo, seleccionamos el monto de carga y le metemos el dinero por ahí. ¿Por qué hablas, don Francisco? Dios mío. Oye, pero. Ahí. Ahí, dice que se está cargando Carga realizada Acá en Corea, pasar la timón y la tarjeta cuando entra y cuando sale Entonces ahora la vamos a pasar Acá. Esta estación es Konkuk eh, Esta estación se caracteriza porque hay hartos como lugares juveniles Como para venir a carretear y a hueviar un poco Que está lleno de estas cosas como publicidades de los no... no Acá hay una de, de DeWin, De One One Hay una de Donge. Él es de 70, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Eh, bueno, él, una de otro miembro de One One, Ya subimos. y he hecho pico con Cheto Esta estación es un poco antigua, pero podemos ver que igual tienen esas puertas anti-suicidio para que la gente no se mate, porque aquí la gente se mata mucho, entonces para que la gente no se mate, ponen esas cositas. También es una forma de eh, también asegurar de que nada malo pasa El metro viene casi vacío. ¿Y eso? Sí. Oye, yo siento que vamos a sacar la chucha En no un momento aquí grabando pero porque... y Otra cosa que les voy a mostrar, que es muy lloro Son estas puertitas ¿Sí? Entonces, Ahí uno, aquí, ¿ah? Ah, Ahí sí, uno... Es que yo vengo al sur No, no, porque yo vengo del sur ¿Por qué no vengo al sur? Sí, pero... Amiga, por favor, sea ella que vaya pa' No, pues tiene un botoncito, toca el botón Así te abre la puerta, así tú puedes pasar hacia el otro lado, así Vamos a caer, vamos a caer la chucha Y después tú puedes volver al de donde estás Y se cierra la puerta, ¿viste? o ella se queda atrapada, pero ya hay esos asientos están especialmente reservados para la gente de la tercera edad, problemas de movilidad. Un metro puede ir aprestado de gente, pero esos asientos siempre van a estar vacíos. Como que existe mucha esa cultura del respeto sobre ese tipo de cosas. Existen estos espacios donde la gente consigue de ruedas muchas maletas o coche, puede poner aquí sus cosas.